La figura de Sandman es muy misteriosa, a pesar de su popularidad. Su primera mención aparece como un ser terrible, que hacía sangrar los ojos con su arena, en el relato homónimo de Hoffman en 1816, y que se llevaba a los niños a la luna para que sus hijos se alimentaran de sus ojos. Por el contrario, Andersen lo muestra como un ser benévolo con los niños, que les trae sueños a los niños buenos, con una sombrilla con imágenes, y noches sin sueños a los malos, con una sombrilla sin nada. Esta dicotomía ha continuado hasta la actualidad. Aunque en el siglo XVIII, en los Países Bajos, existía el Klasba, su equivalente, su origen es totalmente desconocido, surgiendo aparentemente de la nada.